¿Qué será lo que proclama el cielo? ¿De qué hablarán los días entre sí? ¿Cuál secreto es en correr las noches? Cuéntame tú si les puedes oír. Mm -hmm. que su enseñanza hay vida, que su mandato hacia el hombre fiel, que sus preceptos traen alegría, porque hay justicia y verdad en su ley. No puedo entender, sus voces son como el sol, que nada puede huir de su calor, y su mensaje es capaz de alcanzar cada rincón, para anunciarnos la gloria de Dios. No <tose> cuenta el cielo, no mm -hmm. dice el día Ajá. y lo comenta la noche también. Que le anuncia al mundo su ley uh -huh. Proclama el cielo, uh -huh. anuncia el día uh -huh. Y entre las noches se corre la voz uh -huh. uh -huh. Ronda el bueno, uh -huh. la gran noticia uh -huh. Uh -huh. Es la que anuncia la gloria de Dios